Tercer bloque y ya ha llegado el momento de presentarles a los protagonistas sí. de esta mañana. Mirá cómo nos hemos luqueado nosotros para este bloque. Ay, Porque claro, no, nos no. acompañan por un lado los charritos de Alto Salvador, grande y también tenemos a Sofía. Hola, ¡Pianta Palacios! Bienvenida, Sofi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien? Bienvenidos a esos ya los conocíamos del año pasado. Sí, son sí. famosos los charritos. Están habituados a lo que es un estudio de televisión. Sí. Claro. Momen. <risa> le, ¿Le sigue dando vergüenza? ¿Como no. nervios así? No. ¿O no? Ah, ah muy está bien. ¿Y Sofi, nerviosa, ansiosa? No, <risa> un poquito, pero ya un poquito de las dos. Pero ya ya pasaron estamos los acá, nervios. chicos. Ya, ya pasó la etapa previa, quiste, que es ir al camarín, todo, que es como claro. la parte donde te da cuique, Pero te das cuenta que. Está todo piola acá. Hecho, Está todo bien. Somos todos amigos. Acá. Bueno chicos, gracias por haberse anotado, por querer ser parte de los mini de mañana. Me gustaría que nos cuenten brevemente, eh, bueno, de los chicos ya, ya los conocíamos, ya habían venido a cantar, pero de tu parte Sofi, ¿por qué te quisiste anotar? Te daba intriga conocer cómo era un programa de televisión. Sí, me parecía lindo. Mi mamá lo vio entonces, Ajá. bueno. Y son muy divertida vos. Nos hiciste llegar un video que sí, nos matamos de risa y dijimos la queremos tener a Sofía en el programa porque no solo que haces valer. Ha venido con las puntas, muy ah, bien, muy difícil bien. bailar con las puntas. Sí, lo fácil, la danza Sino clásica. que también es como una especie de actriz de doblaje, podríamos decir, porque sabe imitar diferentes acentos, sabe hacer voces. ¿Cómo descubriste que tenías ese talento? ¿Cómo te diste cuenta? Y mi mamá siempre imitaba muchísimo los acentos, entonces el Ajá. no sé, lo, lo, lo, lo, lo salió. Pero viendo que videos de YouTube, por ejemplo, viendo no. películas o simplemente, ¡eh! te salió. Te salió solo, natural. Muy bien. Y que tu mamá te dijo, Sofi, lo haces bien. Parece que viniste de otro país. No, es muy buena. ¿Y te gustaría en algún momento, qué sé yo, cuando seas grande, quizás ponerle la voz a personajes de películas? ¿Viste que los actores de doblaje hacen eso? Sí. Está buenísimo. Claro, es feliz de Diría sí. muy bien, te digo. 11 sí. años tenés, ¿verdad? Sí. ¿A qué colegio? Voy al Santo Tomás de Aquino. Bien, bueno. le tenemos que mandar un saludo claro, a toda los la gente del Santo Tomás. Eh, ¿Faltaste al colegio para venir? No, porque voy a la tarde Vas a la tarde, la tarde. Ay, Los chicos tuvieron afondes. que faltar al colegio para venir Sí, sí. Pegaron faltazo bien, bien, Pero está justificado está a ver, Viste, si después te piden la justificación Nosotros no, se la firmamos, ¿eh? Y no claro. vamos a la escuela de las 10 Ah, Ay, Ay, y ayer claro. también faltaste Todo sí. Estamos, estamos Ah, ah está resfriado. muy bien Está perfecto ah, ah. Están perdonados. Pero vienen a la T sí. claro. A ver, no van a la escuela, pero vienen a la sí, T claro, ¿no sí, claro. Sí, dice prioridades. prioridades son prioridades son prioridades Me parece muy bien Bueno, Brandon y Jean-Pierre, ¿cuántos años tienen? Yo tengo 13 años Nueve. Muy bien, y son hermanitos. Sí. ¿Y hace cuánto que cantan juntos? ¿Cómo decidieron conformar esta dupla que hoy se llama Los Charritos de Alto Salvador? Eh, comenzamos un año y... Yo empecé cantando porque vi a una cantante mexicano, ya le dije la última vez, ¿Sí? Lupita Pasión Mexicana, Ajá. y él me siguió a mí porque me vio con ella. Muy bien, le contagiaste entonces la pasión por la por, música. Por la ranchera. Por la ranchera, la ranchera. muy bien. Ranchera. Pero para, a mí me da intriga saber por qué la música mexicana en su familia era algo que se escuchaba mucho. ¿Cómo deciden ser charritos ustedes? A mí, mi, mi papá, ah. le, le, le gustaba mucho lo que ¿Sí? es mexicano. Tiene fotos con gente que canta ranchera. Ah, muy bien. Y ahí a mí me empezó a gustar también y ahí entonces empecé a cantar. Es muy ah, alegre la música sí. mexicana, ¿viste? Ay, no, mirá los looks, la ropa impecable. Claro. A veces, ¿son ¿Podríamos hacer un desfile por para favor. mostrarnos si ustedes nos van eh, contando cómo, cómo está conformado su look? Arrancamos por el sombrero de mariachi. Muy bien, ¿Qué, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, ¿nos quieren contar? El moño. El moño, oh, el moño clave. También, Chaleco, chaquetilla. Ajá, Chaleco, todo coquetilla. botas. Las botas. El cinturón. El cinturón. cinturón. Mira lo que es. Lo que es. Sí. Tiene como una, un toro ahí. En la sí. Muy bien. Esto debe, debe ser difícil de conseguir esta ropa porque sí. haber todo traído de afuera. No, eh, lo que es sombrero, sí. la, el cinto y las sí. botas. Y la bota. Las claro. botas y el cinto vienen de Chile y esto lo compramos por Mercado Ah, ah libre, Mercado Libre. Muy bien. Muy bien, ¿no? Claro, sí. Está bueno, perfecto. Recurre ¿verdad? a la internet. Hay muy difícil de conseguir también. Y sí, claro, sin duda. Me, me encanta. Y hace poquito les habían robado un par de botas. Por sí. si te aparecieron. ¿sí? ¿sí? Nos habían contado. A ver, ya, ya, ya se pueden Ya hemos desfilado. Y buena, aparecieron, buena. menos mal Qué bueno habrá abracito la torrante claro, menos mal que aparecieron Menos mal, menos te mal. digo Bueno, o sea, Sofi no te se pegas. queda atrás con el luquete, te ¿Eh? digo ¿Se anima a ser de cine? Sí ¿La claro, acompaño eso. yo? Dale, Clary Mirá, que, que moderna Mirá qué modernas que son cachera. las chicas de hoy Chicos, yo a los 11 años estaba vestida eh. Con la cara de Barbie acá en la... Es que, sí, chicos, me ponía remera de Hello Kitty Mirá cómo se visten las chicas hoy Pantalón cargo en color pastel verde Buzo con mariposa, viste como, como Tiri, que se pone todas mariposas. Sí, con las puntas. Me cae Muy claro, cachera. con las puntas de ballet lista para cualquier ah, mirá. momento. ¡Ay, mira! ¿Sí? ¿No te duele? No, ¿cómo wow. hace para que no les duela los, los deditos del pie? Uh, se pone una gomita. Ah, me están los secretos que no te cuentan mira. las bailarinas. ¿Y hace cuánto te baila, Sophie? Eh, De chiquita hice un año de ballet. Ajá. Eh, después dejé y el año pasado volví. Retomaste. Uh -huh. Con todo. Muy bien, perfecto. No le pregunté a los chicos a qué colegio van para mandar saludos, a los ah. compañeritos. Yo voy a la escuela Humberto Andolio Valeta en la secundaria. Muy bien. Ah, ya están ah, está en, está en la secundaria. Yo voy a la escuela de Alcala. Muy bien. Pero, muy bien. Aprovechamos para mandarle saludos a los profes, a la seño. A ¿Sí? los compañeros. Sí, a los compañeros sí, también. Todos. A los amigos. Muy bien. Ah. ¿Hay alguien que les haya encomendado un saludo especial de que no nos podamos olvidar? Nuestro hermanos de Chile. Muy bien. Ah, olvidos. los hermanos, los, chilenos, los hermanos chilenos. chilenos. Muy bien. Beso grande, Sofía, ¿quién le te gustaría mandarle saludos? Ay, no sé. A todas las amigas ¿Tenés no alguna buena. mejor amiga? Sí, mis dos mejores amigas Bien, ¿cómo se llaman las chicas? Sofía y Isa. Sofi e Isa, beso grande para ellas y también, bueno, el agradecimiento a las mamás que han venido, sí, se han acompañado que están para ahí. que se sientan cómodos. Todos Chicos, los familiares ahí pendientes. ¿Son buenos alumnos? ¿Les gusta la escuela? ¿Son mm. buenos en qué materia? Mm. ¿En cuál son medio flojardis. ¿Cómo aflojardy? Buena, ¿Buenas escuela notas de en la libreta? Un sí. momento. Ah, no, sos no, sincero, me... por lo menos, clarita. Más o para ¿En cuál les ha ido medio medio que han desaprobado? Yo de historia? historia. y matemática. Ok, pero bueno, vamos a poner las pilas, ¿o no? Para no llevarnos la... Viste que es un bajón tener que estudiar después en el verano. Claro. Mm. Sí, vamos a ponerlo en las pilas. ¿Y en tu caso, Sofi? ¿Buena alumna? Oh. Sí. ¿Qué, qué mm, materia bol, te gusta bol. más? <risas> eh, de la... Matemática. normales matemáticas ¿Matemática? en serio sí. ¿No? mira no es lo común muy bien muy tranquilo. bien Sofi y la que menos te gusta que dices ay que bajo en esta materia no sé ninguna ciencias naturales ni sociales ah muy bien pero te va bien las estudias y la vas llevando perfecto me encanta vamos a mostrar los talentos si sí. quieren te vas a pasar primero Sofi bueno dale, dale. mientras mira, compartimos un video claro de presentación de claro. lo vemos dale Venga. Hola, mi nombre es Sofi, tengo 11 años, um, mis talentos son que sé hacer danza clásica y también puedo imitar acentos, puedo imitar el español y el colombiano. El colombiano pues me sale un tanto así, que hubo pues, um, a mí me gusta bastante, lo puedo hacer y pues está lindo, está lindo. Y después puedo hacer este español así como tranquilito, más sencillito, súper normal. Y si no, este otro español. Pero este español es un poco como de dibujo animado. Es muchísimo más faltado. Es como el de los dibujitos para niños. Teta ha llegado a su casa y se ha encontrado con una gran sorpresa sobre la mesa. Y es que ha encontrado patatas. Patatas Estabas súper crocantes Entonces, ¿qué Sofi, contame, ¿ese video es era bueno. en tu casa? Sí. ¿Y quién te filmó? Mi mamá. Muy bien, claro, porque tu mamá te hizo Chef, Sofi, hay una invitación para ir a la tele y dijiste, dale, hagámoslo. <risa> Son muy divertidas, <risa> me encanta. ¿Querés que arranquemos un poquito con lo que es el ballet y después nos mostrás esas voces? Sí. Dale, a bailar entonces música maestro cuando quiera. <risa> Canta y cantora, tiene 11 años, escúchame, tenés un re futuro como bailarina Gracias. Te imaginas así bailando en los teatros, qué sé yo, en el Teatro Colón, viste todo eso topísimo que tienen las bailarinas ¿Sí? Qué lindo Y cuando, cuando seas grande, ¿qué te gustaría hacer? ¿Has soñado con, con algún trabajo, con alguna actividad? Sí, me gusta muchísimo el ballet Ah, bien. bien, ¿le querés apostar a eso? Sí Firme Bueno, muy bien, requiere de mucho entrenamiento, te digo Porque no de un día para el otro uno logra tanta elasticidad En un momento hiciste sí como, ¡wow! Mira, yo no, <risa> tengo ni no te llevo hasta ahí nomás Una locura, a ver oh. Oh. Y oh. pones ser de nuevo lo que, pish, ¿te abriste piernas? Mirá, Ah, Impresionante, chicos Tremendo bueno, yo, Sofía, ahora te voy a presentar a una amiga nuestra que te digo que no se igual a ti con los acentos. Ella va a intentarlo, pero tú eres la mejor. Ay, Mira, es que yo en de realidad. Escúchame una cosa, Sofía, es que yo vengo a tomar clases contigo. No puedo ni el colombiano. Pero es que yo quiero que tú me enseñes este colombiano que te sale de maravilla. Pero es que a ti también te sale muy bien, ¿sabes? Oh, para, espera un momentito. O sea, para la reina del flow. ¿Tú te piensas digo. que acaso a las dos podemos irnos de vacaciones a Colombia y hacerle creer a la gente que hemos nacido allí? Ay, no, pues sí. <risa> Escúchame una cosa que el colombiano te sale increíble, a mí más o menos, pero es que a mí el español no me sale para nada. Yo de español pues hago este, este súper normal, súper tranquilo. Y si no, pues uh -huh. como dije también puedo hacer este, <risa> que parece como los doblajes de los dibujos animados. <risa> <risa> sí. Pues escúchame una cosa, tía, ¿de dónde has sacado tú ese talento? Es que lo mío es de una España que usted no conoce, de una España más rara. <risa> Pero ¿cómo lo aprendió <risa> pues, verla pues, eso? Viendo pues, videos? ¿De películas? dónde has sacado tú este talento? <risa> claro. No sé, pues viendo películas, ¿verdad? Y todo, pues como que se me ha pegado. Pues no será caso que tú eres española y no te has enterado. Pues eso me enamoraría muchísimo. ¿De qué? Me molaría muchísimo. Ay, pues qué moladora. <risa> me mola, mola lo que tú dices. Escúchame una cosa. Es que a mí me ha gustado mucho el de que haces como de dibujito animado. ¿Me lo podrías enseñar? Pues es que poner la voz aguda. ¡Ay, no! <risa> pues hay que poner la voz aguda. <risa> no, ese me dio como miedo. Me dio a payaso <risa> maldito. Rari, me dio rari, a pagar maldito Perla. Mer. Pues enséñame otra frase. <risa> oh, pues la verdad que no sé. Pues la verdad que no sé. Me gusta cuando hablas sobre las patatas. Pues hay patatas sobre la mecha, Sophie. <risa> <risa> pues... Um... No sé, hay patatas, hay, hay patatas, patatas y Pepa quiere comer patatas Pepa quiere comer patatas <risa> Pues <risa> es que, te revento. ¿qué haces esta tarde, Sofía? Pues tengo una excursión en el colegio Pues oh, eh, ¿a, a ver, tía, ¿puedo acompañarte y a ver si me enseñas un poco de este español que me ha gustado tanto? Hostia, que sí, tía, vamos Pues entonces, eh, yo me había hecho aquí una nueva amiga, joder, y entonces nos vamos a Voy a una excursión muy Mira, vamos a <risa> zombie que... me a sentarte en la silla, no, que mola Sophie, qué copada, claro y que, Ves videos en, en YouTube, cosas así De ahí va sacando como la no posta sé. para hacerlo bien sí, ya, No sé, como que los dibujitos, las películas Claro, le sacaste la ficha yo y te sale solo Y te gustaría sumar, que sé yo, a tu repertorio Algún otro acento ¿Cuál te gustaría que decís, este está copado, permítalo? Mexicano, no sé. chileno, viste que eso. No sé si me sale. Bueno, pero, pero lo pero puedes, puedes practicar. practicar. Claro, lo puedes practicar y, y te aprendes varios, porque te sale re bien. Sí. O sea, que tiene facilidad. Eso, claro. que tiene mucha facilidad. ¿Están listos para cantar mis amores? Ay, sí, También les hemos hecho presentación, mirá. A ver. Hola, yo soy Brandon. Y yo soy Jean pierre Y somos los más chicos de siete hermanos. Y yo soy más chiquito. En nuestro tiempo libre nos gusta cantar rancheras mexicanas. Y nuestros artistas favoritos son Pedro Fernández. Y Antonio Aguilar. Y Vicente Fernández. Nosotros somos de alto Salvador San Martín. Aquí les dejamos un pedazo de una canción. Caballo de patas blancas con herraduras de Y vas a llevar en arca a la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero. ¿Qué Sencillo, amigos! ¿Qué, amigas, sí? ¡Qué lindo! Bueno, sí, ya que, los tenemos los aquí con nosotros. Cantan para todo Mendoza los charritos de Alto Salvador. ¡Dale! Sí, sí. que hacían la otra vez. ¿Que se ¿Qué? el cinturón? Me, ¿Lo pueden hacer, por favor? ¿Cómo es? Me encanta, cuando se agarra el cinturón <risa> como tú. ¿quién? ¡Ya lo cambiamos! ¡Ah, lo cambiaron! Ah, ah, yo no la coreografía. Y, ¿Y cuál es el nuevo paso? El mismo. El mismo. El mismo. Bueno, no, no, no, no, muestra no, el no. ¿Cómo es? Pues el yo quiero aprender. A ver, <risa> ver <risa> para, ¿yo ¿Puedo creyó, ir? Claro, el sí, paso no la creyó. A ver, ¿cómo es, corazón? A ver, espera. Espera, espera. Espera, espera. Yo lo dejo por acá Mira, te deja que agarrar el curón. Muy bien Pasito Muy bien, y hay que ir agarrándose como el sombrero Así que ponerle como actitud, ¿no? claro actitud, mariachi, claro Me encanta, chicos Qué bonito lo okay, que okay. Vamos a volver a sentar al límite así seguimos charlando, ¿quieren? Sí. Y se toman una agüita porque claro, ¿da? ha cantado tanto que... Sí, cambio el lugar. Le cambio lugar el lugar, claro. Muy bien, me así encanta. Y mientras silla. tanto, chicos, les cuento que a los que quieren aprender a bailar tienen que ir a la Academia de Danza Débora Caúl. Allí van a aprender todos los ritmos, ¿eh? Urbano, jazz, acrobacia, flexibilidad y muchas opciones más y pueden ir desde los tres añitos. Vamos a bailar, así que gracias a Débora Caúl por acompañarnos en este espacio. ¿Algún saludo que haya quedado pendiente, que hayan hecho memoria y dice, che, si no saludo a, a la tía ñata, <risa> se va a enojar. A la abuela. Oh, le quiero mandar un saludo a mi profesora de danza. Ah, claro. ¿cómo se llama la profe? Eh, Adriana. Adriana, un beso gigante. Bueno, hace una, un buen trabajo, Adriana. Claro que sí, la has sacado bueno, chica. Una cosa de locos. ¿La han pasado bien? lo han disfrutado? Sí. ¿Puedo, ¿Puedo saludarte? Pero Por claro supuesto. que sí, corazón. Quiero saludar a mis tíos y a mis tíos y también a mis mi hermanos de San Luis también. Y Muy bien. de acá de Mendoza. Perfecto. También viste. quiero saludar ah. a algunos amigos de la Rumanía De un programa de, de Facebook que hacen vivo a el la domingo, foca. miércoles y viernes, creo. Ajá. Ajá. Y a la Foca. ¿Y a la ¿Quién Foca? A la qué? Sí. ¿Quién es ah, la Foca? una amiga de la Turromanía. Hombre es la de Rumanía. Ah, ah, muy bien. Un amigo. Tienen amigos virtuales. Sí. sí. Muy ah, bien. muy bien. Me encanta. Nosotros me también a cantar a ese programa. Ah, ah, qué bueno. Me encanta. También también dos veces. Perfecto. Y ustedes bien, a futuro que se ven como unos grandes cantantes... De el música Cali. mexicana. Claro, claro. Vicente Fernández. Claro, y les gustaría rancheri? por ahí, cuando sean más grandes, irse a vivir a México, quizás. estaría sí. Sí. bueno, ¿no? A Linda playa. Nosotros le hacemos de A Tulum, no, claro, nos no, no, vamos. No vamos a Guadalajara, A Guadalajara. A Guadalajara, Ah, bueno, qué. ¡Ay, lo tenés. Talento. ¡Ay, lo tenemos! ¡Muy bien, ahí es ¿La han pasado bien? ¿Lo han disfrutado? Sí. Claro. sí. ¿Te has sentido cómo Sofé? Sí. ¿Te gustó venir? Toda una experiencia. ¿No habías estado antes en la tele? No. Bueno, ahí tenés una Delito. cosa en la lista. Para tachar ya. Para tachar en la lista, ¿no? Salir en televisión. ¿Y te lo imaginabas así? El estudio, las cámaras, toda la dinámica. Sí, no sé. Sí. <risa> Nunca lo había pensado mucho. Pero bueno, lo importante es que lo pasaste bien, que ya se fue el miedo los nervios claro. Y que hemos disfrutado un lindo momento junto a ustedes. Voy a pedir el aplauso para los mini de Baño, Gracias por venir, por animarse. Gracias a los tres. Ha sido muy bonito tenerlos acá. Y a las familias también que los han acompañado, sí, gracias. Sí, también, las familias siempre apoyando. Sí. Es muy importante para que los chicos, eh, para incentivar esos talentos, ¿Seguro? ¿no? Y lo que a los niños les gusta hacer.